Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que leen y también escuchan El Ciudadano. Hoy nos encontramos en una entrevista y me da mucho gusto, de verdad, mucho gusto recibir a la doctora María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera. Ella tiene una carrera muy importante y una carrera impresionante, no solamente en libros, sino en estudios, en conferencias en diferentes partes del mundo y también... Reconocimientos, ella es por ejemplo miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York desde 1990, es también miembro, miembro del de instituto o una institución dedicada a la sociología a nivel internacional y también es eh, parte del Consejo Consultivo del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría. Maru, me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias, Flor. Me da mucho gusto a mí también. Espero poder compartir algo de lo que ha significado mi vida. <risa> tu vida, que ha sido una vida muy interesante en el sentido de que te dedicaste a una carrera que yo también me quería dedicar pero que no pude porque no me fui a la UNAM, que era estudiar Sociología. Entonces me fui por otra área del conocimiento, pero tú eres doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona de París. Sí, mira. Cuando a mí me preguntan sobre mi carrera, siempre me siento un poco extraña, porque siento que mi vida, mis estudios, mis actividades, pues han ido trenzando de una manera que incluso me cuesta pensar que sea yo especialista en sociología. Efectivamente hice los estudios en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, una institución que se fundó en tiempos de Napoleón, curiosamente. En mis tiempos el presidente era Fernand Brodel sí. y ahí enseñaban bueno, Althusser, este, levi strauss Bourdieu, Turen, todas esas personas. Qué bueno, ¿sí? ¿Y por qué la sociología? ¿Por qué las ciencias sociales? El otro día alguien me preguntaba, ¿qué es lo que le ha dado sentido a tu vida? Y me quedé pensando y dije, creo que han sido tres cosas. La espiritualidad, la lucha por la justicia y la dignidad, y el trabajo intelectual. Y de alguna manera en mi vida se fueron trenzando esas situaciones hasta llegar a la sierra, a San Miguel en una comunidad náhuatl donde nos establecimos. Bueno, me establecí porque mi esposo llegó después. Al, cuando tú me dijiste que me querías entrevistar, me quedé pensando que voy a cumplir 80 años, a lo mejor no lo debería decir, ¿eh? son cosas que uno no debe decir, pero se ven. Pero no, no, no, te ves de 80 años. Y resulta que uno dice, qué rápido se pasa la vida, pero veo hacia atrás y siento como si hubiera vivido muchas vidas como en escenarios muy diversos, con redes de relaciones muy diversas. Y digo, no, pues he vivido desde el colegio alemán, el Humboldt, donde estudié, después, este bueno, estuve en la juventud católica femenina mexicana. ¿eh? Yo siempre, a veces digo de broma que todos tenemos un pasado oscuro, ¿no? <risa> y fue, ahí to tomé contacto con las mujeres campesinas. Qué curioso que ellas se acercaran a este Ahí, lugar. ahí, yo... A Ahí, y eso fue muy importante en mi vida. Luego estuve también un año en Roma estudiando filosofía y arte y bueno, cosas así un poco este, curiosas. Y, y bueno, y París fue un, un universo muy importante para mí desde el punto de vista humano, existencial, el del 68, la cola del 68, la ebullición, yo toda perturbada en ese universo tan... Tan eh, debatido, tan intenso, porque fue un parteaguas en el mundo occidental en el 68. Y bueno, y estar en ese caldo intelectual, eh, conocí a Sartre, este, a, platiqué varias veces con Pablo Freire, todas esas cosas las presumo ahora, oh. porque claro, con 80 años ya tienes mucha cosa que, de la que puedes este, presumir. Eh, y a la vez Francia significó también un encuentro espiritual importante fíjate eh, todo lo que fue TC no sé si ubicas todo ese movimiento ecuménico que surge eh, allá con Roger Schutz que luego lo asesinaron Toda esa espiritualidad de Carlos de Foucault, del desierto, pues son espiritualidades que yo descubrí en Francia y que a mí me enriquecieron. Entonces, me marcó muy fuerte el auge del marxismo en su máximo esplendor y los compañeros que me decían, tienes que traicionar a tu clase y cosas de esas, ¿no? Bueno, muy intenso. Y entonces, bueno, se va eh, cristalizando el deseo de hacer algo por, por el mundo. ¿no? Y yo regreso de París y digo, es que yo necesito conocer México desde donde se sufre la historia, a mí, desde pues, la población indígena. Y decido, yo estaba soltera todavía, decido... Pues irme a la, a la, allá, cerca de Coetzalán, a una comunidad náhuatl que se llama San Miguel Sinacapan. Y cuando me preguntan a veces los estudiantes, otros, oye, ¿por qué te fuiste? dije, miren, para empezar, las motivaciones, hay motivaciones inconscientes y por definición <ríe> son inconscientes. Entonces, dentro de toda la ambigüedad de la posibilidad de, de, de motivaciones, yo creo que de verdad es como si me hubiera llegado a las vísceras, no sé a qué lugar, la conciencia de que todos somos hermanas y hermanos. Ese rollito que uno oye y que te lo... Fue así como, como si te cayera un 20 profundo y que ahí sigue. Y yo dije... No, no, hay que crear un nuevo estilo de vida. Fíjate que mi idea al irme a San Miguel, primero me iba a ir por un año, fue, eh, hay que crear un nuevo estilo de vida entre esa población indígena, nosotros, eh, ya la idea del consumismo, la idea del, de, de, de, de construir una interculturalidad. Esa fue una idea, yo pensaba quedarme un año, a mí me adoptó una curandera que fue muy famosa, que después fue nuestra madrina de boda. Porque habré de decirte que de repente llegó mi príncipe azul en su caballo blanco. Luego Otro dicen, sociólogo también. No, no, él es psicólogo social. Psicólogo social. Y me dicen, ¿llegó en caballo? No, llegó en un bocho, pero... La... Pero yo pensé que llegaba en un hermoso caballo. Y allá nos casamos. Y nuestra madrina fue esta doña Rufina, que era una curandera famosa, y que me quería dejar sus poderes. Decía, si es que tienes el espíritu fuerte. ya no, a ver, doña Rufina, a mí platíqueme, pero como que no me siento para entrar en todo es eso. Es que es una gran responsabilidad. ¿no? Es una gran responsabilidad y es todo un universo extraordinario, difícil, eh, claro, oscuro. ¿Y, y, ¿Y cómo cómo se da ese... Alejamiento, por lo menos alejamiento físico de tu familia, porque estaban de acuerdo en todo lo que tú hacías. Este, cuando te fuiste a París, cuando regresas, eh, tu familia qué decía? Porque tu familia, pues era más, más eh, una familia tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esta muchacha? ¿Qué está haciendo? No, lo de París. Sí. Cuando decidirme a la sierra sí fue muy difícil. Me imagino. Fue muy difícil y después con los años, sobre todo más de parte de papá que de mamá, ¿eh? porque fíjate que mi mamá, un día yo dije, yo ya no vuelvo a esta casa, bueno ya sabes que a uno se le da. ¿Y sabes lo que me dijo? Si para ser fiel a tus principios no has de volver a esta casa, no vuelvas. Mi mamá. Pero para mi papá no fue tan fácil y me mandaba amistades que me decían pero es que está llorando de que te... Entonces, fue duro, fue difícil estuve sola un año y después empecé después dije no, aquí no es cosa de estar un año aquí esto hay que hacer algo no, mucho más tira. aunque fue un año importante porque fue un año de escucha y de empezar a darme cuenta de que las relaciones interculturales atraviesan clasismo, racismo. Descubrir lo que yo llamo el racismo cordial, en el que yo crecí, que es un racismo políticamente correcto. Es un tema en el que estoy trabajando mucho, el tema del racismo, y que es tan doloroso. Y, y bueno, y las festividades, todo lo que significó todo eso. Y después se fueron ya unas amigas conmigo. Y ya fue tres años después cuando llegó Eduardo y, este, y ya nos casamos y bueno, ya mis papás se quedan un poco más tranquilos. Estabas acompañada. Y mi hijo creció allá de su primaria y eso. En Sinacapan. Eh, porque sí, esto, estos puntos que vamos a tocar ahora en esta entrevista son a veces muy dolorosos, pero casi no nos damos cuenta. Nosotros eh, muchas veces podemos decir, ay, ay, es que está muy morenito, pero pero es simpático, ¿no? O, o, ese, o es es, el, ese es este, el racismo este, ¿sí? colonial. O, o es este, ay, mira, sí, este, ay, qué barbaridad, qué facha, pero pero si es buena persona. Eso lo hacemos cotidianamente. Y a falta de pan, tortilla. La civilización del trigo sobre la civilización del maíz, sí. Y entonces, eso, a, a final de cuentas. Es racismo, por claro, claro. Porque, porque si nosotros queremos una sociedad diferente, es una sociedad en la que tú te sientes a comer con seres humanos igual que tú, punto, nada más. Si son campesinos, son plomeros, son intelectuales, son lo que sea, somos seres humanos y t deberíamos tener esa empatía para llegar y decir, todos cabemos en este mundo, todos podemos compartir, todos podemos sentarnos en la misma mesa y no sucede así. Tú vas a una comunidad y ves la desigualdad, la pobreza, en muchas la miseria y finalmente el que las personas no viven como debiesen vivir dignamente. Entonces. No, es una herida. Tú llegas y decides quedarte mucho más tiempo. ¿Y cómo es tu trabajo cotidiano en esta comunidad de San Miguel Sinacapa? Bueno, eh, se fue formando un equipo grande y entonces eh, cuando llegaron los hombres eh, se cayó en cierto paternalismo que finalmente fue bueno porque decía mi esposo tan mal el paternalismo como el huérfanismo, pero bueno... <risa> y bueno se lanzaron una gran cantidad de actividades tuvimos el primer beneficio de café como cooperativa tuvimos una gran tu, bueno eh, la granja mmm, que tenía diferentes actividades se inició la escuela telesecundaria por usar el sistema telesecundario, pero no había ni televisión, pero ahí se empezó a articular el trabajo productivo, el trabajo educativo, la, el vínculo con la comunidad. Sigue la, la escuela Silin vigente, con muchos aspectos muy interesantes. Iniciamos un programa de rescate de la tradición oral, alrededor de, con los jóvenes de 4.000 páginas rescatamos de decidir la ortografía de la escritura de la lengua. Eh, eh, bueno, realizamos una serie de trabajos de investigación participativa eh, con la gente, un, un centro de salud con medicina tradicional, eh, de, bueno, N, N número de acciones así surgieron y mucha formación de, de, de los jóvenes en esa interacción en la que estuvimos viviendo que sí tuvo un efecto de alguna manera, creo que hubo un efecto en regional. Hace un rato me decías, ¿cuáles han sido los logros? Y yo digo que estoy en una edad en la que ya no quiero evaluar nada <risa> en la que ya confío en que se desarrolló una autoestima muy fuerte por el mismo desarrollo de la lengua, por la relación que intentamos horizontal uh -huh. y eso sirvió para establecer vínculos, incluso conflictos, pero horizontales. <risa> y... Y bueno, los cimientos, muchos de los dirigentes que se formaron en la comunidad fueron dirigentes de la en los inicios. Nosotros fuimos los que conseguimos que la Cepan pudiera hacerse cargo de las tiendas con azupo. Eh, en fin, eh, muchas acciones eh, durante muchos años. Y después ya en 89, yo ya lle llevamos 15 años, sí, ¿Sí? La salud de mi hijo nos obligó a, a, a dejar, le, le empezó a afectar, siempre le afectó la humedad, pero ahí ya hizo crisis el asunto. Y este, Pero seguimos vinculados con la comunidad. Y claro, ese vínculo ya no se deshace. Es, no, no, ese vínculo ahí está. Mm. Bueno, pues eh, sí, los logros, eh, yo confío. Yo una vez me encontré con un graffiti que decía lanza semillas al viento y verás florecer los cielos. Y ya Maravilla. lo adopté, dije bueno... Lo que pudimos con los conflictos inevitables, con las ambigüedades inevitables de la relación de fuereños con la comunidad, con el tomar distancia, que yo creo que eso fue lo más difícil para mí decir es que ha habido un abismo histórico que nos ha separado y eso no se cruza así nomás. ¿no? Yo ahora hablo mucho de que estamos en una crisis civilizatoria inédita, inédita por sus dimensiones planetarias, demográficas, ambientales, y que lo que importa es crear presentes dignos, sin dejar de luchar por cambios macrosociales, pero presentes dignos. Creo que eso sí. sí Podría decir que tal vez sí, sí se, se crearon presentes dignos y se siguen alimentando. Y fue muy difícil para mí eh, venirme a Puebla. Me imagino, si ya estabas ahí con la comunidad y haciendo tantas mm -hmm. tantos proyectos que eran en beneficio, no solamente de la comunidad, de ustedes como personas claro, y de ustedes claro. como este, investigadores, porque yo creo que al mismo tiempo que ellos Aprendían de ustedes, ustedes aprendían. Bueno, es evidente eso. Y fíjate, a mí me, en los últimos años me preocupa luego el romanticismo que se hace de las comunidades indígenas, porque digo, a ver, a ver, este ese romanticismo y la solidaridad, a mí me duele a, otra vez al racismo cordial, el buen salvaje que no tiene pasiones, no, no, no, a ver. Claro que tiene pasiones, sufrido por supuesto. Discriminación. Abuso 500 años, por supuesto, y ese es el tema. Pero los conflictos, las ambigüedades, este, el mismo sistema de curandería, brujería, que tiene sus lados oscuros. Todo eso ahí está. Pero cuando yo digo, a ver, ¿qué es lo que se me quedó tatuado en el corazón de esos años? Y pienso, fíjate, algo súper importante, la confianza en el mañana. Eso es impresionante. Impresionante, Flor. El yo llegar y sentir, después había acabado yo de ir a una conferencia de un norteamericano de lo que tenías que ganar de joven para llegar a una jubilación, me encuentro con un muchacho que dice, tengo trabajo de jornal hasta el sábado y el lunes ya Dios dirá. Esa, esa confianza, yo la he visto en todos estos años, ¿no? Y a mí eso me. Otro aspecto es ¿Qué capacidad de enfrentar las desgracias? Mira, cuando la helada de 89, creo que fue, yo dije, hola, se acabó el café, ¿qué va a pasar? No, la capacidad del grupo doméstico, tú te vas de empleada doméstica a Puebla, tú agarra tu guitarra y ve a tocar a fiestas y la abuelita que haga más artesanías. ¿Qué capacidad intelectual y espiritual para enfrentar las desgracias? Y el otro aspecto, la capacidad de celebrar siempre. Ah, bueno, los pueblos de nuestro país, no celebradores de todo. Algo que pasó el huracán, ya no me acuerdo cuál, pues con velitas, que ahorita, bueno, ahorita... La, hay, mira, en la fiesta patronal y en, se juntan hasta 700 danzantes. Uh -huh. En los cuantos años llevo que estuve, ya voy a hacer casi 50 años, nunca se ha dejado de hacer el ciclo ceremonial en las peores situaciones, y uno dice, ay, qué gasto, no, no. Y no caigamos en la idea de que es una comunidad como nos las inventó el INI. No, no, por ahí pasó este, los, los que huían, de, los franceses que huían después de la intervención. Hay historias geniales. La Revolución Mexicana, los de Quetzalán eran villistas, los de, los, las comunidades alrededor eran carrancistas. Juan Francisco Lucas, que era de Xochipulco y que lleva, había iniciaciones masónicas en lengua náhuatl. No, no, es un universo intenso. Completa de conexiones por todos lados hasta la fecha. Y ya está ya está ese núcleo del ciclo ceremonial que de alguna manera es una especie de resistir para celebrar y celebrar para resistir. Como que eso es lo que podría yo sintetizar. Pues muchísimas gracias Maru Sánchez Díaz de Rivera, de verdad que ha sido un placer platicar contigo. Eh, gracias por aceptar esta entrevista y seguramente habrá otra oportunidad de que platiquemos, sigamos platicando sobre estos temas que realmente son temas centrales para la sociedad, para todos, para el mundo, para nosotros, para los seres humanos. Gracias, Flor, te agradezco mucho, he este, disfrutado mucho esta entrevista. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan en El Ciudadano, en la lectura diaria, en escuchar nuestros audios, las entrevistas. Gracias a todos. Soy Flor Coca Santillana y nos vemos en otra ocasión.